Acaba de terminar la reunión con la presidenta y, como viene siendo costumbre, salimos prácticamente con la misma información con la que habíamos entrado. El Gobierno de Ayuso sigue con el apagón informativo que mantiene a ciegas a la oposición y mantiene a ciegas al conjunto de los madrileños desde hace semanas. Seguimos sin conocer datos concretos de fallecidos. Seguimos sin conocer cifras de profesionales contagiados. Seguimos sin conocer el dinero perdido por el camino en los aviones que venían con material sanitario. Ante esta situación, es muy grave que Ayuso siga sin comprometerse a reabrir la Asamblea de Madrid, como venimos proponiendo desde hace una semana. Ayuso debe pensar que rendir cuentas es algo así como publicar en Twitter las donaciones de millonarios y esto no puede seguir así. Es de un cinismo intolerable que el Partido Popular pida abrir el parlamento donde es oposición y lo mantenga cerrado donde es precisamente de gobierno. También le hemos transmitido a la presidenta que es vital poner en marcha un ingreso básico de emergencia para que ningún madrileño pague por partida doble la factura de esta crisis. Este ingreso lo deben pagar evidentemente los más privilegiados por una cuestión de solidaridad cívica y de justicia social a través de la suspensión de la bonificación al impuesto de patrimonio. Por último, hemos, hemos mostrado a la presidenta nuestra preocupación por la inacción del gobierno con las mujeres que sufren violencia machista. El gobierno debe garantizar que ninguna mujer que sufra maltrato está sin alternativa habitacional, que las usuarias y profesionales de los centros de residencias tienen material de seguridad suficiente y que se hace una adecuada promoción de todos los recursos de atención disponibles.